Si sí, sí, nos vamos sentando, por favor... Todos buenos días. Eh, soy Cher García Dulate, el nuevo director del Observatorio de la Realidad Social. Muchos ya me conocéis, otros. Bueno, me ponéis cara. Es el, el primer acto que tengo. Eh, en segundo lugar, eh, agradecer que, que hayáis venido y porque entendemos y sabemos que son días complicados, se concentran muchas cosas. Eh, también gracias a los que se han conectado en streaming para, bueno, para escuchar lo que os tenemos que contar. Eh, ha sido así un poco precipitado porque bueno, pues eh, las cosas eh, se han ido sucediendo en estos días de manera rápida y, y bueno y hemos creído que ha sido conveniente hacerlo cuanto antes porque os vamos a explicar bueno un poco el, lo que va a ser el proceso de la formación, la, el, lo, las inscripciones y tal. Entonces, insisto que muchas gracias por, por venir. En, bueno, eh, no me voy a extender demasiado sí que me gustaría comentaros solo dos cositas. Una, que forma parte eh, de los proyectos europeos del Next Generation. Eh, bueno, ellos los van a explicar un poquito más. Eh, y personalmente creo que es una muy buena oportunidad para adquirir eh, nuevas herramientas para integrar el modelo de atención integral centrado en las personas. Al fin y al cabo, el objetivo último y compartido es mejorar la vida de las personas tan complicado y tan sencillo a la vez, ¿no? Pues eso. Eh, es Bueno, forma parte de, de la batería de herramientas que está implementando el Gobierno de Navarra, en este caso el Departamento de Derechos Sociales y el Observatorio de la Realidad Social. Eh, y, como os digo, pues el objetivo es ese, el mejorar, el mejorar la vida de las personas a través de un nuevo enfoque, el enfoque dialógico. Yo creo que en este caso también somos pioneros y bueno, pues ahora a partir de lo que nos cuenten, pues eh, vamos a ir, su seguramente surgirá un montón de, de preguntas y de cuestiones, pero me parece que, que es un tema de mucho interés. ¿eh? Entonces, básicamente era eso. Voy a dar paso a la consejera de Derechos Sociales, Mari Carmen Maetú, para que os comente un poco las líneas generales del proyecto y luego ya iremos centrando un poco más en el tema de, los de las formaciones, distintas formaciones, los procesos a seguir, etcétera. Cuando quieras, Mari Carmen. Muchas gracias, Chere, y Buenos días, eh, Guardión, a todas las eh, personas que estáis aquí eh, y también, bueno, por supuesto, a las que nos siguen por streaming para conocer este proyecto sobre el enfoque dialógico en el que llevamos eh, mucho tiempo trabajando y que ahora por fin eh, echa a andar. He de decir que no, no siempre es fácil hacer un proyecto nuevo, pero en este caso, además, eh, hacerlo y entenderse con, con otro país, eh, como es, en este caso es Finlandia, que nos va a, a ayudar con la Universidad de Laponia, pues eh, todavía se, se complica un poquito más eh, todo lo que tiene que ver la, con la puesta en marcha del proyecto. Empezaré contándoos, aunque bueno, algunas de las personas que estáis aquí lo sabéis, cómo conocimos la experiencia de trabajo desarrollada en Finlandia. Fueron eh, sus diálogos abiertos eh, para la atención a las personas que tienen psicosis las que nos acercaron a todo este trabajo de investigación y empeño por promover el diálogo en, en las redes profesionales y también en las redes eh, privadas de las personas. La palabra diálogo eh, que sugiere estas formas de, de actividad que vamos a poner en marcha hacen referencia a una forma de conversación eh, fomentada en un diseño también particular que permite estructurar, que permite dar flexibilidad y que permite dar continuidad y que produce métodos sencillos, claros y posibles, sin que requiera una dotación eh, muy grande de, de personal o aumentar mucho los, los dispositivos. El trabajo en red con enfoque dialógico es un proyecto que comenzamos a trabajar al inicio de la legislatura en 2019. En 2020 iniciamos la primera formación a través de diferentes seminarios en los que participaron casi un centenar de personas. Pero llegó la pandemia y, bueno, pues, eh, como bien sabéis, tu, supuso un parón en todos los sentidos y bueno, nos, nos obligó a centrar eh, los esfuerzos en, en, otros, en otras consecuencias que tuvimos que solventar eh, como consecuencia de, de, esta, de esta pandemia. En cualquier caso, en ningún momento eh, desistimos en la idea de implantar este modelo de enfoque dialógico por todos los beneficios que aporta en materia de atención y de cuidados y porque también de esa pequeña introducción que pudimos hacer en, en febrero de, de, del 2020 y que luego eh, replicamos, eh, obtuvimos también una valoración realmente eh, positiva de todos los profesionales que, que participaron en esta formación inicial. Gracias a, a los fondos europeos y al proyecto que presentamos al Ministerio de Derechos Sociales de Agenda 2030, eh, vamos a, a retomar esta iniciativa siempre eh, como una prioridad y ahora bueno, pues su puesta en marcha ya, ves, ya va a ser una realidad a partir eh, del 2022. En primer lugar, quiero agradecer el trabajo del Observatorio de la Realidad Social, de, también de la sección sociosanitaria por el empeño que han puesto y por la dedicación para hacer esto eh, posible porque ha sido, ha sido una, tarea, una tarea ardua. Y también eh, quiero agradecer a los profesionales de, de la Universidad de Laponia en Finlandia por su interés en formar parte de este proyecto. Sin duda es una, una suerte eh, contar con ellos en esta tarea puesto que además eh, tienen una importante experiencia de haberlo hecho en el sistema de servicios sociales también eh, finlandés con, con excelentes resultados y con, con, excelente, con una excelente evaluación de, de lo que ha supuesto de cambio este, esta manera de, de enfocar eh, los servicios. De, man, de manera breve, puesto que luego intervendrán eh, Andrés y Inés, sí que me gustaría destacar que gracias a este enfoque vamos a poder eh, transformar y, y mejorar eh, los servicios que ya ofrecemos de calidad en, en nuestra atención eh, primaria y en concreto en, en los que tienen que ver con, con la infancia y la familia, aunque este enfoque es eh, ampliable a otros eh, ámbitos de intervención eh, también de, de los servicios sociales. El diálogo, como decía antes, tiene un tremendo componente de, de transformación social nos permite argumentar, escuchar y atender de manera igualitaria entre quienes cuidan y entre quienes son también cuidados y no desde una posición de poder. Y esto es lo que queremos potenciar con el objetivo de ofrecer una atención integral que esté centrada en las personas y que haga partícipes a las personas en todos sus procesos. Lo haremos desde la formación de los y las profesionales de estos servicios sociales a través de diferentes actuaciones que os van a describir ahora con más precisión. En primer lugar, vamos a realizar una formación eh, dirigida a los profesionales que faciliten el diálogo en red, eh, que serán quienes aprenderán a facilitar eh, reuniones en red con familias, con profesionales de otras organizaciones o de, o de otros servicios y recibirán también una formación eh, para facilitar eh, seminarios y eventos participativos, por, puesto que esto es un elemento también importantísimo. La mayoría de las personas, el 80% de lo que aprendemos lo aprendemos eh, con otros, no lo, no lo aprendemos de una manera teórica. Poner eh, y facilitar todo lo que los servicios sociales conocen, todo lo que han podido eh, aprender y experimentar durante sus ya largos treinta años, es otro elemento importante de este, de este proyecto. Uno de los aspectos clave es la, la transversalidad, porque pensamos, y en eso eh, compartimos con todas las personas que estáis aquí, con todos los profesionales y también con los responsables eh, políticos, que no podamos atender de una forma adecuada a la infancia y a las familias si no lo hacemos desde todos los ámbitos. Y esto incluye, por supuesto, los ámbitos educativos, los ámbitos sanitarios y también el ámbito jurídico cuando éste interviene. Por esto se va a llevar a cabo también una, una, una fase de formación. Eh, con cursos de introducción y orientación sobre este enfoque en estos ámbitos eh, profesionales. Y por último, como además eh, creemos que este proyecto viene para quedarse y viene para extenderse, hemos eh, diseñado también otra parte de transferibilidad de este proyecto en el que debe perdurar y debe tener continuidad y vamos a formar también a profesionales que, como formadores de futuros eh, facilitadores del diálogo en red. Así tendrán bueno, pues, las competencias necesarias para enseñar y para supervisar estos, a estos nuevos facilitadores combinando bueno, pues, la teoría eh, dialógica con la reflexión y con la evaluación. Por supuesto, vamos a invitar también a la universidad para que se sume eh, desde el principio a este proyecto. Hoy nos acompaña también aquí eh, Javier y para que bueno, podamos eh, comprobar eh, los resultados de este proyecto, medirlos, evaluarlos, y supervisar su implementación eh, como elementos también estratégicos de todo el proyecto y que estarán eh, presentes en las diferentes fases de la formación y en la aplicación eh, práctica en los lugares de trabajo. No me extiendo más, eh, puesto que ahora explicarán con mayor detalle todos los pormenores del proyecto, pero sí quie quiero destacar antes de acabar que gracias a él eh, vamos a poder ofrecer una eh, mejor atención a los niños y niñas y a sus familias, vamos a poder detectar situaciones de una manera más temprana y vamos a poder apostar como el diálogo, como herramienta fundamental eh, de la atención y que eh, eh, nos permite ofrecer servicios más integrales, más personalizados y más eh, consecuentes con las posibilidades también que tienen eh, las personas a las que ayudamos. Muchas gracias. Es que Ricasco. Sí. gracias Mari Carmen. Bueno, como veis es ambicioso y pionero en Navarra. ¿Eh? Ahora, a continuación, eh, vamos a proyectar un vídeo de la Universidad de Laponia y de la empresa gótica Dalia, Dialogues and, and Design. Hola eh... soy greetings from Finland. My name is Katri Kuusela, and I work as an education manager here at the University of Lapland. With me is Jukka Hakola and Heikki Erlas from Dialects and Design. We are all looking forward to uh, our collaboration with you. Jukka and Heikki, you are going, going to Pamplona ne uh, next February to train, to train about Dialogical Approach. approach. Can, can you, you tell what it, it is about? <laughs> Yes, yes, thank, thank you. you. It's, It's a, a very, very great, great pleasure, pleasure for us to come and dialogical approach is uh, a, a way a of thinking, thinking together, together when uh, uh, two, maybe two, um, uh, trade, trade facilitators, facilitators are helping are clients, clients and, uh, and uh, workers to uh, discuss and, and have, have a dialogue, dialogue in, in a, um, quite, quite demanding situations. situations. Yes, dialogical approach needs listening to each other, thinking together, working in networks to help the families, the children, other people, adults, or maybe even workplaces in their problems, to cope and also to get empowered. Why do we need this dialogical approach? Well, no, it's, it's a question, question of uh, listening to other people so, so that uh, they can start thinking and uh, creating how they can manage their lives uh, with the help of other people. So it's a question of that uh, we are changing our ways of doing to help the other people to cope. Yes, uh, it saves a lot of time when we come together, together and have a good dialogue there. there. Um, With everybody, so we, we don't, don't need, need to uh, have, have so, so many meetings, meetings. and uh, that's, uh, that's why it saves time, time a lot. Uh, but what about who is it useful? It's useful for everyone, but uh, now, in, in, in, when, when we are coming to Bamakona next February, we are dealing mostly with. Uh, Families, families and uh, young, young children, children and so on, on. but you, you can help also help other people for <laughs> instance in, in, in their problems by doing it dialogically sometimes we need, need to, to collect, collect effectively a lot of information, information to make decisions and to help, to help uh, clients to uh, uh, serve, survive their situation it's very useful for everybody To, to have an anticipation dialogue of things, things in, in everyday, everyday life. Uh, what, well, what, what kind of experience you yourself have, have uh, using, using this dialogical approach, approach in Finland in and, and in, in Italy? Italy? Well, well we, we are coming, coming from, from the Arctic, Arctic Circle, or, uh, from mining and in mining uh, we have developed uh, dialogue facilitators, uh, trained uh, dialogical facilitators, facilitators and, and ways of working for long, long, long time since 2003. We have, we have trained facilitators, facilitators and, and so, so on. on. And, and we are using dialogical approach almost, almost every service. service sector. And and, and, and we, have we have trained, trained also uh, network dialog facilitators in, in Italy for two long periods so far it's, it's a similar, similar training that we are, we are starting now in february, february in in in and it seems uh, quite um, uh, clearly that uh, when you come to the dialogical approach you can see that uh, it affects your everyday work and you can use those uh, tools um, When, When you uh, have voice and, and you, you need, need to, to listen uh, to your uh, uh, clients, clients or mates, then you, you can, can use these methods. Thank, Thank you. And, and just, just to, to uh, reassure, reassure that this training, training will be, be used, used and used useful also in practice, in we will have evaluation throughout this whole process, this whole process including um, personal self assessment, assessment and or also organizational level uh, um, assessment and reflection uh, issues and, used and tools. tools. So we are, we we are really looking, looking forward and, and uh, see you all, you all in February. February. Supongo que ya os irán surgiendo bastantes dudas y cuestiones que iremos en la medida posible respondiendo. ¿eh? La verdad que es un cambio disruptivo importante y también de mentalidad y del trabajo de día a día, pero poco a poco y, y lo iremos solventando. ¿eh? Eh, voy a dar paso a, a Inés Francés, directora gerente de la Agencia de Navarra Autonomía y Desarrollo de las Personas, que va a presentar el curso de introducción y e orientación al, al enfoque dialógico. Buenos días a todas y a todos. Egunon, eh, simplemente unos minutos para centrar o para presentar este, este curso, aunque yo creo que después de las palabras de la consejera y del vídeo que nos han presentado, posiblemente no nos interese más ir conociendo cuál es la esencia del mismo. Sí que es verdad que en nuestro día a día lo que estamos asistiendo es a importantes cambios sociales, no se nos escapan a nadie y que, además, bueno, está claro que nos están trayendo ¿no? ventajas y oportunidades para toda la ciudadanía, pero también están generando nuevos problemas, situaciones que ellos me ha gustado, han llamado exigentes, que nosotros podemos llamar complejas, ¿no? y que están afectando, en este caso concreto, que nos ocupa ya la población que va dirigida a nuestros niños, niñas y adolescentes. Estos problemas complejos están teniendo o en estos momentos se escapan muchas veces de las herramientas que nosotros estamos utilizando, de los, de los métodos que veníamos utilizando para, resol, para resolverlos e impactan no solamente en cada uno de los servicios que atendemos, sino como bueno, servicios sociales, salud, educación, justicia, sino que verdaderamente nos están interpelando a todos ellos, a varios o en algunos casos a todos estos sistemas de forma que tenemos que repensar ¿no? cómo actuamos. Por ello, la respuesta que no a todos ¿no? se nos ocurre es esa respuesta integral que tiene que ser conjunta, tiene que estar alineada con ese objetivo común de dar una respuesta que esté centrada en los niños, en las niñas y en los adolescentes y también en, en sus familias. Esa atención integral centrada en la persona ¿no? que estamos eh, impulsando en todos los campos eh, tiene que estar centrada en, en esas necesidades y también en las potencialidades. ¿no? Debe ser ese paradigma que guíe eh, nuestra intervención, el pensar en cuáles son, ¿no? cuál es eh, esa necesidad que tienen las personas, pero también, como digo, desde esa potencialidad, desde los recursos que esas familias, que esos niños y que esas niñas tienen, las familias y su entorno para poder aprovechar esa eh, capacidad de, de las familias y bajo este enfoque eh, las personas dejan de ser ese sujeto pasivo ¿no? de las intervenciones que muchas veces venimos realizando para pasar a ser forma activa o, o formar parte de las soluciones que nosotros estamos muchas veces eh, ofreciendo o a veces eh, imponiendo, poniendo en valor las capacidades y esos apoyos naturales. En muchos ámbitos venimos ya desarrollando un trabajo en red, ¿no? un trabajo en red que es, in, in, es eh, eh, necesario, imprescindible, que no me salía la palabra, es imprescindible, para dar respuestas ajustadas. Y me ha gustado también cuando decían en el vídeo que nos ahorra tiempo, cuando muchas veces cuando nosotros tenemos que desarrollar un trabajo en red estamos pensando en que tenemos que hacer muchas reuniones y que verdaderamente no tenemos el tiempo ¿no? eh, y la disponibilidad suficiente como para poder desarrollarlo. Sin embargo, cuando nuestro enfoque está dirigido desde el principio a ese trabajo en red, ¿no? bueno, los expertos nos dicen que verdaderamente es una forma útil también de emplear ese tiempo. Trabajo en red que, por otra parte, eh, vamos a poner en positivo, ya se está desarrollando aquí en Navarra. Hay muchas zonas en las que ya se ha, viene desarrollando un trabajo en red desde hace tiempo, sobre todo en el ámbito de infancia. Eh, en el ámbito, por ejemplo, de atención temprana tenemos también un ejemplo importante de cómo y de lo bien que se está trabajando, pero es verdad que sería deseable y necesario que lo pudiéramos extender a otros servicios y, desde luego, que pudiera sistematizarse en todas las zonas de la comunidad. Y también creo que es necesario que abordemos las situaciones de dificultad, ya lo ha dicho la consejera, de una forma temprana. Está claro que cuando hablamos de niños y de niñas, el daño que se genera en ellos por las vicisitudes, por la eh, vulnerabilidad social, esas situaciones de riesgo mantenidas en el tiempo van a ser de más difícil reparación si tardamos en, en afrontarlas. De ahí que estamos ante una oportunidad para adquirir nuevas herramientas. Eh, la verdad es que estamos ilusionados con estas nuevas estrategias ¿no? que nos pueden, desde luego, eh, ayudar a resolver los problemas desde otra perspectiva y que nos permitan abordar estos retos del presente con esta nueva forma de intervenir, que nos ayude a acompañar a las personas. ¿no? En ocasiones nos ponemos, como decía también Mari Carmen, en esa posición de superioridad técnica, pero verdaderamente lo que se trata es de mejorar la calidad de vida de las personas acompañando en sus procesos personales, hacerles más competentes a ellas en el afrontamiento de esas dificultades y que verdaderamente todo esto nos sirva para proteger a los niños, a las niñas y a los adolescentes de nuestra comunidad. Así que solo me queda animaros a todos los profesionales ¿no? de la red de infancia que en este momento van a formar parte o vais a formar parte de, la, de este curso para que verdaderamente podamos eh, aprovecharlo y podamos hacer efectiva esta herramienta como elemento de nuestro trabajo diario y que verdaderamente eso pueda tener una repercusión eficaz en la mejora del, del mismo. Gracias. Eh, y a continuación voy a dar paso a Andrés Carbonero, director general de, de Protección Social y Cooperación al de Desarrollo. Eh, eh, bueno, pasa. bueno, pues voy a intentar ser relativamente breve. Bueno, muchas gracias a todos los que habéis venido y los que estáis escuchándonos en streaming. Me sumo un poco allá a la presentación que tanto Mari Carmen como Inés y los colegas finlandeses han hecho de la importancia que tiene este proyecto. Yo lo quisiera situar en el marco también de la reordenación de la atención primaria. Eh, para nosotros venimos impulsando desde la pasada legislatura y desde esta legislatura pues una revisión de los cuatro programas básicos de servicios sociales de atención primaria. Y un elemento que, o hay dos elementos que, que surgen en, en todo este proceso, que tienen que ver con lo que también se ha comentado de, de la atención centrada de la persona. Pasar de una gestión basada, a veces, más especialmente en el ámbito prestacional, de gestión de prestaciones, de renta garantizada, de ayudas extraordinarias, de etcétera, e Ir centrándonos en, en las necesidades de las personas y cómo respondemos de una manera integral. Y eso implica unas nuevas metodologías. Estábamos acostumbrados, también como se ha señalado, pues a un trabajo determinado, ¿no? pero... Trabajar en red con esa, esa centralidad de las personas supone tener herramientas e instrumentos nuevos. Y eso es un poco lo que con este proyecto se pretende aportar. Voy a comentar dos de los cursos que, que es en lo que se concreta este, este proyecto. Un, un primer curso, bueno, sería un segundo curso después de ese, ese introductorio al que ha aludido eh, Inés. Es un curso eh, que es el más potente, que es para la formación de facilitadoras y, fa y facilitadores del diálogo en red. Está destinado a profesionales que prestáis atención o realizáis tareas de planificación o de gestión en ámbitos relacionados con el sistema de protección a la infancia. Es decir, que va dirigido a todos los servicios sociales de base y a otros profesionales del sistema, pero este curso en concreto va dirigido a los que estáis trabajando en el sistema de protección a la infancia. Está pensado para unas 100 personas. Y los formadores serán los dos de los que habéis visto en el vídeo, Yuka y Heiki, de la Universidad de Laponia. La finalidad que tiene este curso es la formación en el enfoque dialógico. ¿no? ...y para mejorar las competencias e impulsar la atención integral y centrada en la persona. Y para eso se capacitará a quienes participan en el curso en habilidades como bueno, eh, el conocimiento, habilidades, compresión de la facilitación... ...aprender a utilizar herramientas y métodos de diálogo de anticipación... Comprender los procesos dialógicos y su teoría, ser capaces de trabajar en cooperación con personas, familias y profesionales con perspectiva de atención integral centrada en la persona, ser capaces de crear y mantener redes profesionales eficientes, ser capaces de escuchar, estar presente y hacer preguntas de ayuda. La metodología va a combinar la teoría y la práctica durante todo el proceso de formación. Hablar unos módulos de teoría y de demostración que se completarán con la observación y la práctica durante las sesiones formativas. Asimismo, las personas que participéis realizaréis prácticas de diálogo de anticipación en los lugares de trabajo. Eh, el proceso de formación está diseñado para integrar la reflexión de los que participáis eh, sobre sus propias experiencias prácticas, el aprendizaje de la teoría dialógica de forma constructiva y el aprendizaje entre iguales, en la línea que comentaba la consejera. En los que participéis aprenderéis a utilizar las herramientas de diálogo de anticipación, diálogo sobre el buen futuro, asumir las propias preocupaciones, diálogo sobre las buenas prácticas y las facilitaciones de reuniones de planificación. Y el proceso de capacitación incluye cuatro sesiones presenciales de supervisión en grupo con el objetivo de facilitar la integración entre teoría y práctica. Eh, todo esta, este curso se distribuye en 10 módulos que combinan esas sesiones formativas presenciales, formación online y las reuniones de supervisión que he comentado. Se va a desarrollar entre febrero del 2023 a marzo del 2024, en un horario de 9 a 15.30 y habrá un total de 138 horas. Se cerrará lo presencial aquí en Pamplona. Y se va a exigir la asistencia de un 80% del curso. La matrícula está abierta hasta el día 23 de enero del 2023. ¿Vale? Y cualquier duda y eso tenéis que contactar con el Observatorio de la Realidad Social. Eh... El otro curso eh, y se, se llevará de, a, adelante, más adelante y será un curso mucho más reducido para 17 personas que van a proceder de quienes hayan hecho este curso de formación. Y es el curso de capacitación para formación de facilitadoras y facilitadores de diálogo en red. Es decir, la idea es de tener luego en un futuro, con esa idea de transferibilidad que también señalaba la consejera, tener un grupo de profesionales que sean ya capaces de formar a otros formadores. También eh, se, se, el equipo formativo serán las dos personas que, que hemos visto antes, Yuka y Heiki. y eh, ¿qué es, qué, para cuál es el objetivo de, de este curso? pues fundamentalmente ya te, obtener las habilidades, el conocimiento y la comprensión de la formación de nuevos facilitadores y facilitadoras. También para comprender los procesos dialógicos en las organizaciones y el liderazgo y para comprender la teoría básica del aprendizaje, la supervisión y la enseñanza. La metodología también será una combinación de teoría y de práctica y el alumnado participará en diálogos en directo observando procesos supervisados y actuando en el rol de formador y formadora. Y el método de aprendizaje es el de aprender haciendo en colaboración y reflejando las experiencias del diálogo. Como os decía, este se va a producir más adelante, será en febrero de 2024 y abril del 2024. Es decir, un curso mucho más corto, de 42 horas y reservado a 17 personas que hubieran, eh, que hubieran eh, obtenido la, la certificación en el curso anterior. También la información, la matrícula también hay que hacerla ahora y cualquier cuestión os podéis dirigir al Observatorio de la Realidad Social. Sí que, claro, sobre todo para las personas que estáis en servicios sociales de base, sobre todo para el curso amplio, que supone una carga lectiva importante, se ha pensado con los fondos europeos poder apoyar a las entidades locales a través de un convenio específico con cada entidad local para sufragar bien gastos de sustitución o bueno, la carga que pueda suponer para la entidad local la presencia en este curso. Y esto es, bueno, ojalá con estos dos cursos y, bueno, pues tengamos sobre todo en un futuro, pues profesionales formados que nos permitan ir transfiriendo al resto de, de personas y profesionales de los servicios sociales esta metodología. Vale, muchas gracias. Es que ricas. Eh, gracias, Andrés. Eh... Un tema que bueno, desde el Observatorio de la Realidad Social también nos parece importante. ¿no? Ha hablado Andrés, efectivamente se combina eh, la teoría y práctica. Muchas veces la, la pregunta que surge es bueno, sí, pero el contexto de aquí es pues, muy diferente al de Laponia o el de Italia, etcétera Por eso el combinar ¿no? y el y precisamente un enfoque dialógico de dialógico y ese tema de las prácticas, lógicamente, bueno eh, trasladan a la realidad navarra ese enfoque dialógico. ¿eh? Yo creo que es un hecho que, que siempre... Es pues una exigencia que siempre hay que tener en este tipo de cosas. ¿eh? También han hablado en el vídeo de la importancia de la evaluación, efectivamente. Eh, va a haber un proceso de evaluación y, bueno, si quieres, eh, Luis os comentará un poco cómo va a ser el tema de la, de la evaluación del propio, del propio proyecto. Pues, muchas gracias, Charla. Y a todos los, los participantes. Eh, bien, como podemos imaginar, un proceso como este, ¿no? un, un proyecto tan ambicioso como el que tenemos entre manos, pues eh, requería llevar a cabo pues, una, una metodología seria de evaluación de los, de los resultados que, se está, que tenemos. Como en el Observatorio de la Realidad Social tenemos entre nuestros objetivos principales precisamente la evaluación de las políticas públicas, pues hemos eh, propuesto este, este análisis que tiene como dos diferentes niveles. Por un lado, eh, vamos a tener uno de nivel global en cuanto a la visión estratégica ¿no? de la formación puesta en marcha, hasta qué punto encaja realmente con las formas de funcionar, y otro mucho más operativo, en el que se analizará el desarrollo de todas las actividades realizadas y la transferencia de conocimientos a los procesos de intervención en los programas de atención primaria. En ambos niveles eh, se va a tratar de tener en cuenta por una parte, pues el, todos los estándares de evaluación participativa, es decir, vamos a tratar de tener en cuenta a todos los eh, grupos de interés, sus necesidades e incluso también, las, evidentemente, a las personas destinatarias de, de estas intervenciones. Eh, además, vamos a tratar de trabajar eh, con un análisis comprensivo, sistémico, eh, tratando de evaluar hasta qué punto se puede hablar de una eh, transferibilidad a otros, eh, a otros programas, a otros diferentes grupos de interés dentro de lo que es el sistema de servicios sociales. Eh, para ello, vamos a trabajar, además, vamos a, a perseguir cuatro objetivos específicos. ¿no? Más concretamente, serían el de evaluar el proceso de formación, analizar los resultados derivados de esta capacitación, detectar aspectos de mejora vinculados al efecto del enfoque ideológico sobre la población beneficiaria de los programas de atención primaria en Navarra y analizar y establecer las conclusiones, recomendaciones y propuestas de actuación para permitir esa transferencia de conocimiento y la internacionalización de Navarra. Eh, el proceso de evaluación se va a llevar a cabo también por la Universidad de Laponia de manera que se va a empezar paralelamente desde que arranque el, el proyecto de manera que podamos tener claro todos cada uno de los pasos cómo se ha ido evolucionando en pues conforme vaya eh, desarrollando el proyecto. Por otra parte, eh, queríamos comentar ya al margen del, del proceso evaluativo pues un, un aspecto clave, y es que el Gobierno de Navarra está haciendo una apuesta seria en, para un compromiso fuerte con el Ministerio, eh, en, al fin y al cabo son proyectos Next Generation que vienen con una serie de compromisos de, pues bueno, de, de cumplir con unos ciertos hitos y objetivos en unas fechas dadas, por lo cual para nosotros es esencial que las personas que participen eh, pues, cumplan también con sus unos compromisos de asistencia y participación activa durante todo el proceso de formación. Y en la medida que les corresponda también el proceso de evaluación, evidentemente. Eh, en cuanto a los siguientes pasos, bueno ya ha comentado Andrés, están ya los, los formularios de inscripción, en la página web del observatorio. Hay un, un banner que pone Next Generation y ahí están los dos proyectos principales que tenemos en el observatorio ahora mismo y eh, a partir de ahí podéis encontrar un formulario de preinscripción que luego tendremos pues, que valorar efectivamente pues, que se cumplen con los requisitos, etcétera, etcétera, pero por, a partir del cual podremos empezar a trabajar para ya tener unos, vamos a decir, una, un, los asistentes al curso pues, pues establecidos. Dicho todo esto, animaros a participar, a que difundáis el, el interés de, de esta iniciativa que consideramos que puede ser eh, altamente transformadora y que, bueno, eh, contamos con todos vosotros para al final atender mejor el, a las personas destinatarias de nuestros servicios. Muchas gracias. Pues sí, con esto terminamos eh. Eh, he empezado disculpándome por bueno pues por la rapidez con lo que o la urgencia con la que os habíamos convocado pero ya veis que ya está la prescripción os podéis ir apuntando y a partir de ahora es, pues bueno, lo que os hemos, hemos comentado ¿no? desde el observatorio también pues solventar las dudas que tengáis y que bueno espero que os haya motivado y estéis motivados también para pues bueno pues para entrar en este en este tema ¿no? que yo creo que es muy útil muy importante a la hora de, de lo que hemos hablado ¿no? al principio y lo que os, nos han comentado eh, yo creo que con esto terminamos entonces eh, desde el observatorio por cierto no he dicho es el director de servicio Luis Tarrafeta, eh, director del servicio del observatorio eh, entonces bueno pues animaros y, y que paséis buenos días y nada más venga